Buenas tardes amigos y amigas de La Hora de Hurlingham, 30 de diciembre. ¿Qué le iba a decir usted que iba a llegar al 30 de diciembre? Y tiene suerte, mire qué malo que soy, qué irónico y qué oscuro. ¿Está vivo? Qué bueno. ¿Está sano? Buenísimo. Nosotros vamos a dar una especie de, de cierre. Lo que pasa es que nos llevamos bien con Lucas. Entonces dijimos, bueno, vamos a despuntar el último del año, porque justo miércoles 30... Justito, ¿cómo estás, Lucas? Bien, todo muy bien Cansado, porque ya es 30 de diciembre Pero bien, con ánimo Con un poco de esperanza Es Como que el cierre del año Termina siendo un poquito mejor De, de lo que fue en, en, en el medio, ¿no? Sí, eh, sí Va, por lo menos, digo, esa sensación del, del final Viste, como ahí el, la última sensación que decís Bueno, capaz que el 2021 Viene un poco mejor el cierre del año estuvo inter está interesante, este, por mi parte, primero por el tema de la, de la llegada de la vacuna. Yo digo, es una nueva etapa dentro de esto que yo le llamo la evolución del COVID-19. En esta etapa es importante para la contención de la vacuna, porque es la primera vez que efectivamente vamos a tener una herramienta física, se podría decir, para intentar contener todo este todo este lío, lo que se usó es lo que se usa centralmente, la distancia de los cuerpos. No nos funcionó, hace rato que no nos funcionó, este, tuvimos un, un, este, un pico muy alto, después bajó y ahora estamos en, eh, eh, pasamos los 11.000 contagios el día de hoy. Así que se barajan todo tipo de cosas, este, eso por un lado, la aparición de la vacuna, digo, ¿no? Porque hay que ver también cómo se usa, que la gente aprenda, que no es mágico que te pusiste la primera dosis de la vacuna y ya funciona. Tiene todo un proceso este, que yo recomiendo meterse en la página del Ministerio de Salud y ahí escuchar e ir aprendiendo. Después ayer este, se, se votó por el salió la ley que apoya el aborto seguro este, y gratuito importantísimo eh, más allá de todas las consideraciones yo opino que es una cuestión de salud pública lo tengo por el ejemplo acá enfrente donde yo soy en Uruguay donde a, a, a, a partir de que apareció la ley del aborto y de todo el conjunto de, de operativas que hay para apoyar a la mujer es decir Cayó en cero, es decir, no se muere más ninguna mujer por tema de aborto. Acá lo que se habló muy bien es el tema de la clandestinidad, que ya lo vamos a tocar también. Este, porque la verdad para las mujeres pobres es clandestino y para las mujeres ricas se si venga señora Paz, se pague y váyase. eso Esos son este, positivos, más votos de lo que yo pensaba porque habían dicho que estaba medio palo y palo, que estaba muy cabeza a cabeza, muy parejito que todo el otro. Eh, así se dio, como digo yo, la gente tiene que recordar de que nadie te obliga a que vos hagas un aborto. Este es un derecho que se da a aquellas personas que quieren usar este derecho. Si usted no quiere hacer ningún aborto, no lo hace y punto, se termina. Eh, eso es lo más eh, significativo. Después, este, como cierre el año, sí, el Estado General de la Salud Pública... En cuanto a infraestructura física, también ha sido, como resumen, este, muy bueno. Que hayan abierto los ojos un montón de personas, más que nada en el ámbito de cómo vive, este, también es muy bueno. Todos los estudios que trajo la, la pandemia. Ahí la Universidad de Urland estuvo haciendo un estudio cero positivo y dio los resultados. En general, es para algo, una nota que nosotros estamos ahí este, intentando sacar. Eh, en el estudio, ¿qué es lo que se hace? Un estudio de sangre con un pinchacito chiquitito, pero eh, te demuestra si la persona alguna vez tuvo el virus del de COVID en su cuerpo. Obviamente el número más grande está en Morris. Esto te lo digo así en exclusiva. Se puede leer en la página de la universidad el informe. Pero es lógico, porque la gente de Molly vive, vive mal, vive mal las condiciones, vive así, nada. Entonces, obviamente, si viven seis en, en un lugar de cinco por cinco, y se contagia uno, se contagia todos. ¿Entendés? Las condiciones de agua, no tener agua limpia, no tener cloacas, todo lo que usted ya conoce. Pero el estudio vuelve a demostrar objetivamente, científicamente, cuáles son las consecuencias... De, de la, la desigualdad. desigualdad. Hasta, Hasta ahí llego yo. Bueno, has hecho un gran pantallazo de realidades, ¿no? Realidades que nos tocan vivir, nos tocan sufrir y también nos tocan festejar, porque para mí lo de esta mañana, iba a ser de la noche, pero la verdad es que fue esta mañana, es un motivo de, de festejo y de, y de mucha alegría y de empoderamiento, ¿no? Una, siempre el avanzar, el ganar derechos, eh, como decían muchos senadores ayer, me quedó, y, y me quedó esa frase, no es un acto de justicia social. Y me parece que lo que se logró, con, como dijiste, no, con una diferencia mayor de la esperada, ¿no? eh, fue un avance en la justicia social, que es, a ver, que no es una conclusión, sino si no es un primer paso, pero un primer paso, o no sé si un primer paso, pero un primer logro de lo que va a ser obviamente un, un largo proceso, ¿no? Y un largo proceso que creo que está, o creo que va a estar en buenas manos, espero, eh, pero porque sobre todo está en manos de, eh, bueno, nada, un movimiento que hace décadas viene luchando por, por el derecho al, al aborto legal seguro y gratuito, y sobre todo por el derecho, digamos, de decidir sobre su propio cuerpo. Eh, a ver, el, algo que rescato mucho, digo, de, de todo esto que, que sucede, y que estábamos charlando, ¿no? Y un poco el, el, el, cam, el cambio, por ello, la diferencia entre el 2018 y el 2020, ¿no? Eh, es que en realidad todo forma parte de, de un proceso. Digo, el, el, la, la campaña por el aborto legal es... Es una digamos una organización que desde 2005 presentó como, si no me equivoco, 13 o 14 proyectos de ley. Más, que realmente... toda, más todas las mujeres que de hace 60 años deben estar luchando y este y que fueron las primeras. Y es decir, ahora vos ves un colectivo lleno y yo pensaba, mirá si uno pudiera ver un segundo del alma de aquellas, de aquellas que empezaron esta lucha principios del, del siglo XX y además este, por el tremendo coraje y el tremendo esfuerzo de hacerlo, ¿no? Totalmente, sí. Totalmente, sí. El, el grupo de, de la presentación de la ley de la campaña del, del aborto legal, pero obviamente el movimiento feminista desde mucho antes y sobre todo, bueno, por lo menos desde los, desde los años 80 que de alguna manera comenzó a, a reclamar fuertemente el, el, el derecho, ¿no? la ley de, del aborto y que me acuerdo que hoy hablaba con una conocida, una amiga no eh, que había hecho un, un poco de, de, de la historia ¿no? de, de, del movimiento y que en los años 80, como en esas de alguna manera primeras manifestaciones pidiendo el, el aborto eh, lo que le decían la. La, las compañeras era que si juntaban en un día 15 firmas no eh, pidiendo por el derecho al aborto, era, lo festejaban porque era, era un logro increíble conseguir 15 firmas en un día en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires pidiendo por, por, por la legalización del aborto. Y cuando bueno, ahora lo que vemos son las calles explotadas, ¿no? De, se llama la, la Marea Verde y, y, y, y pedidos que. En, colectivamente, bueno, superan creo yo la, la, las proclamas de, de los sectores más conservadores o, o más retrógrados de, de la sociedad que la verdad que verlos eh, escuchar discursos en, en la Cámara de Senadores y de Diputados planteando realmente ideas que, del siglo XV o, o peores ¿no? cargadas de, de, de violencia y de de machismo y de, y de conspiraciones y de delirios y de... ¿no? Es el conjunto de cosas, ¿no? Eh, de senadoras diciendo que, por ejemplo, eh, se estaba el, el diablo tocando la puerta del Congreso por, por que la voz. ¿En serio eso? Sí, no lo... sí, sí, no me acuerdo el nombre, pero es eh, algo muy... Eh, Qué no raro, literal, porque, pero, yo pero que no yo, yo yo era creo, creo que ya que lo dejaron, dejaron pasar, pasar hace rato para adentro, pero bueno Pero bueno, <risa> ese tipo de, de opinión es una, una senadora que, que al revés ella no me la verdad es que no tengo el nombre me, mala, mala mía tendría que tener un registro ahí pero que contaba que hay un discurso donde ella eh, había votado en el 2018 a favor de la legalización del aborto y que unos días después perdió un embarazo que tenía y que lo primero que había sentido era como que había sido un castigo de, de dios no. y, y a, a ese nivel y después bueno y después reflexionó y, y se dio cuenta que que al revés que todo lo contrario no como como aparece la, la cuestión de, de la culpa de la culpa de la culpa eh, esa culpa católica que no, cómo aparece ahí sí. y, y cómo forma parte también de, ¿no? de una domesticación, de una forma de controlar de los cuerpos, ¿no? que, que básicamente un poco eso es lo que está en juego, ¿no? Yendo o sea, como a, a la cuestión más, más llana es, bueno, ¿qué, quién decide, qué puedo hacer con, con mi cuerpo, bueno, el, el cuerpo de ellas obviamente, ¿no? eh, ¿Dónde están los límites? ¿Quién, quién decide? ¿no? Y quién tiene la autonomía de decidir sobre sí misma. Y bueno, obviamente es, es algo que, que se fue desarrollando, una conciencia que se fue desarrollando con, con el tiempo, con, con los años, con, con las luchas, con las luchas de, del feminismo, de Ni Una Menos, del movimiento de mujeres, y que nada, terminó como, como la, la olla a presión, ¿no? Terminó haciendo saltar la tapa. ¿no? Como es un, porque es un movimiento que, que vino desde de abajo por el feminismo de los años 80, eh, tenía una cuestión eh, mucho más eh, académica, ¿no? porque, porque venía de ese lugar, y sin embargo en los últimos años eh, se terminó eh, transformando en un reclamo popular, y eso es, es realmente muy, muy, muy significativo, muy importante, también da mucho para pensar ¿no? en cómo se, se construyen y las diferentes modos de, de, de, modos de construcción de, de un movimiento colectivo. Que obviamente no es homogéneo, ¿no? o sea, obviamente no es homogéneo. Ningún movimiento, ningún movimiento amplio es homogéneo. Pero aún así dentro de muchas heterogeneidades, ¿no? Y muchas disputas dentro del movimiento, eh, digamos, esa, por lo menos esa bandera era algo que congregaba. Esa bandera, así como digo, otras banderas, como, la, eh, como eh, bueno, justamente ni una menos la denuncia... al a la violencia de género, a los crímenes de género, ¿no? Pero como es una bandera que, que conforma un, un colectivo y una identidad colectiva. Y nada, realmente a mí me, eh, me emociona mucho, me emociona mucho que... Eh, así como en el 2018 y, y, y lo doloroso que fue, bueno, me emociona mucho que se haya conseguido. Eh, y que era algo que, que iba a terminar pasando por... Digo, por la propia fuerza del movimiento, ¿viste? No es algo que se pueda parar. Sino que va por tanto, va avanzando, ¿no? Eh, yo te escuchaba te escucho con atención y pienso, y te, y te agradezco, este, por los temas que vas tocando. A mí, A mí lo, lo, lo que, que más me gusta es el tema de la comunicación. comunicación y yo eh, pienso que cada, cada movimiento, cada colectivo. Se define por el tema de la comunicación, ¿qué es lo que va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Y entonces el, el movimiento feminista, hablando así en palabras generales, eh, ha tenido un, un, un desarrollo que es un trayecto desde décadas y ha aprendido, ha aprendido sobre qué comunicaba antes, cómo lo decía, por qué no le daban bola, entonces le daba vuelta, encontraba cosas... En la medida que iban contando cosas, iba sumando y suma voluntades de todo tipo. Eh, yo, yo creo que acá, acá el tema de la palabra clandestino, clandestino eh, ha sido muy, muy importante. ¿Por porque, porque más allá de, de lo que pueda decir un, un legislador o una legisladora, siempre recuerdo que está en la sociedad atrás mirando todo como como, como si se mira, mira como si. De, de, de, de, con, con la misma participación que tiene que un espectador en una tribuna, tribuna mirando un partido de fútbol. Como, como que no sé si cree que, que le pertenece. Entiende que está relacionado con la sociedad, con la sociedad pero la sociedad te, te mira de decir. Sí. Entonces, entonces te empieza a dar bolilla según cómo comunicas. Y la y palabra eh, de aborto clandestino, clandestino es una palabra muy dura. Porque ahí sí el pueblo y la sociedad, desde sus estamentos más bajas, saben que la palabra aborto clandestino significa algo real, algo que ha sucedido, algo que sucede, algo espantoso, que es la muerte de una persona porque se tiene que andar escondiendo, porque sabe que no la, que no la van a atender y que indefectiblemente por lo que sea la puede llevar a la muerte. Creo que el hecho de la palabra clandestino y ir yeah. rodeando por ahí no le ha dejado demasiadas vueltas a muchas personas, porque es algo real es algo que va más allá de la religión de las creencias y de lo que vos digas con respecto a la mujer en sí por supuesto que uno se emociona y le agrada este paso hacia adelante yo lo que digo y recuerdo el tema de la ESI la ESI ha sido un avance pero resulta que en muchas provincias no se aplica y resulta que este, el ministro de Educación debe saber y sabe cuáles son las provincias más duras porque tienen un perfil más religioso, ponele, pero no se aplica una ley nacional. Entonces yo pienso que este, estaría bueno sugerir que lo indicado más allá de esto que ha sido un triunfo para el derecho de las mujeres sea afianzarlo culturalmente asentarlo culturalmente en la sociedad, que no suceda como con la ESI. Que la ESI sí. es un muña muña, más o menos, en algunos lugares sí, y más o menos. Y hablas sí, con la. los profesores que son jóvenes y algunos te dicen, ¿hacer juegos? ¿Cómo que las chicas van a hacer juegos de varones ¿Cómo que vamos a hacer juego mixto mixtos? La sociedad tiene que trabajarla a largo plazo. Esto ha sido importantísimo. Yo digo, bueno, ahora pongámoslo pongamos este vigas en el subsuelo y hagamos que esto sea algo que la gente lo sienta como propio culturalmente, también. Sí, es que, a ver, como respecto de, de la ESI, ¿no? Eh, que vos planteas, sí, a ver, la, la ESI es algo que se está disputando, en realidad, en en, en todos los, los terrenos. Y eso que es bien. una ley nacional con aprobación nacional. Sí, y es una ley del 2006. Claro. Eh, o sea, no, no, es, no es una ley nueva, claro. por el contrario. Claro. Pero de hecho es muy interesante, mirá. Yo lo porque... saqué porque me pareció que había un paralelismo ahí, a futuro. Eh, sí, sí, no, no, no. ¿Y por qué? A ver, ¿y por qué? Y porque por una de las bases del de digamos el, la, la, la proclama del manifiesto que tiene que ver con la educación sexual como base para la, la decisión y el, y el conocimiento y el autoconocimiento y claro con la esi a ver pasa algo muy muy interesante en realidad porque yo me a ver yo me, me, me doy cuenta como parado en estos últimos años que en realidad la la ley salió en el 2006 y ha sido una ley súper progresista, digo, super progresista en un contexto donde, digamos, prácticamente era muy poco de, de lo que se hablaba. Y obviamente, pero años luz de lo que se habla ahora, ¿no? Entonces, hasta me genera, porque obviamente estudiando la, la cuestión de, de la ley de ESI, eh, sobre todo, bueno, en, en la Universidad de Burlingame, que de hecho es una de las... No tantas universidades que tienen materias específicas dedicadas a la educación sexual integral. Exacto. Y, y, y la universidad la, de Urlinga, la UNAUR, es eh, muy, pro, muy progresista en ese aspecto y, y muy avanzada. Y tiene un montón de expertos eh, que han trabajado eh, durante la, la gestión de Silioni con los temas de la ESI y han participado de innumerables talleres, capacitaciones, todo, y que están trabajando en el UNAUR. O sea que realmente un lugar donde si vos buscas es ESI eh, te tenés que acercar al UNAUR porque ahí hay un montón eh, y eso lo digo, y está y hay que decirlo porque... Por supuesto. Bueno, yo est est est estudiando ahí, haciendo la licenciatura en educación y, y, y viendo la, la oferta y comparando la oferta del UNAUR con, o, con otras profesorados, ¿no? Una investigación que, que hicimos, de hecho. Eh, con otros compañeros, bueno, realmente la, la oferta en ESI de la UNABUR es muy superior a, a la de otras eh, facultades o terciarios pero me, me voy del hilo, no, pero eso que no, realmente bueno, está, está, está, está estamos, estamos en tema y me parece que está buenísimo contextualizar porque no quiero que quede como esa cuestión de bueno, está la ESI pero no se aplica y listo no, en realidad forma parte de a ver, de, de una disputa de política entre los sectores más conservadores y, y, y si queréis, lo más, más avanzada o más de vanguardia. Pero la realidad es que la, la ley, en su promulgación en el año 2006, fue una ley muy avanzada para, para el contexto. Si bien sé que obviamente hay, hay experiencias eh, también análogas en, en otros países de, de la región, eh, pero realmente fue muy, muy avanzada para la sociedad. Y fue recién en los últimos años donde, como que buena parte de, de la juventud y de, y, y de los sectores eh, del feminismo, de las disidencias, eh, realmente la dijeron, miren, está esta ley, o sea, está esta ley, y esta ley eh, vale un montón, vale oro, y está muy ignorada y no se está teniendo en cuenta, pero la ley está, y está la legislación nacional. Eh, incluso y el Estado hace, da materiales, brinda, brinda hasta capacitaciones, estoy hablando de 2011, 2012, ¿no? no 2015 en adelante, que ya se complicó, pero digo, eh, está esta ley y es un marco regulatorio y hasta es un horizonte en el cual hay que, hay que meterse, pero está ahí, ¿viste? Y, y realmente esta cuestión de que la ley hasta es muy avanzada para la, la realidad concreta ¿no? y, y, y, la, y la vida cotidiana de un montón de, de lugares donde se la deja completamente de lado, y que es un reclamo y una lucha de, de muchos sectores, muchos de los sectores que obviamente están, impulsaron también la, el, el aborto legal, que es la, la aplicación efectiva de, de la ESI. De hecho, hace muy poco tiempo atrás hubo un intento de modificar la ley de ESI justamente para profundizarla, ¿no? Para eh, quitar, por ejemplo, esto que, que se plantea, que es que cada provincia adapte el ideario de, de la ley de ESI, ¿no? Ahí está ¿De la bueno, ahí está la Macana, está la Macana, uh -huh. y, que, y que se, se quiso modificar, eh, si no me equivoco, hace dos años exactamente, y que no se, y que no se aprobó, ¿no? obviamente por, la, por la, la, la presión sobre todo de, de, de las provincias. Y, y también, también de, de, vos sabés que es, yo ya es, he estado escuchando es, a mi pareja mucho hablar sobre eso, entonces te dicen en el primer momento, bueno, que la Argentina es un país federal, entonces cada cual, yo digo una pregunta, ¿no? Es decir, eh, yo lo que creo que en, en Argentina habría que construir como una base común de conciencia, donde, no sé, hay cosas que no pueden ser opinables. Mirá en la, la, la que me estoy metiendo. Es decir, en temas de comportamiento, en temas de reconocer el derecho a las otras personas, el tema de lo que es la elección de la ESI, debe ser, para mí debería ser una, una construcción de educación que sea desde la Quiaca hasta la Tierra del Fuego igual. Igual, exactamente totalmente, igual. Sí, ¿Viste? ¿Viste? porque es, comportamiento, de comportamiento, de es como si vos dijera no, mira, vamos, vamos a cambiar el Código Penal. Y entonces, vos sabés que como somos un país federal, entonces en algunos, en algunos lados, el tema del asalto, y vamos a ver cómo qué opinan en tal si no, para. esto Sí, eh, sí, o, obviamente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, bueno, eh, buena parte de esos problemas de implementación de la ESI tienen que ver con eso. Cuando se, se enfrenta a, a las idiosincrasias o a, o a los gobiernos provinciales, eh, ya ahí se, se, se complejiza mucho porque obviamente hay, hay, hay lugares donde no, no se quiere saber nada con, con la ESI. Del mismo modo, como, como verás, provincias donde todos los senadores tenían posiciones completamente eh, anti legalización de, de la ley de interrupción del embarazo, ¿no? Pero digo todo eso que, que vos me decís con la esi está nada no, es, es algo que está está en discusión y está está en, en explícito es decir no es que se, no es que bueno está la esi pero todos se hacen lo, los boludos o las boludas no está ahí pero se pero se te, me, me refiero digamos a, a por lo menos a, a los sectores si querés más más de base, ¿no? Después, obviamente, a, a nivel quizás de representantes, bueno, hay, es más complejo. Pero me refiero a que está ahí, está planteada la, la disputa política. Y se intenta modificar también la ley de sí. Y se intenta profundizar. Lamentablemente, todo es complicado y todo se encuentra con, con muchas trabas. Además de, de, de las trabas, digo, individuales, ¿no? que vos puedes tener, eh, por ejemplo, en una escuela. Eh, está la ley de ESI y está la actividad de ESI, pero eh, alguno ¿no? mira para otro lado y, y puede zafarla o puede no darla o puede darla a otro enfoque ¿no? eh, también, bueno, obviamente están estos provincias, instituciones, también el otro problema, la, la cuestión de las instituciones privadas, ¿no? donde también está esto de adaptar el, el ideario de la ley a las prácticas institucionales, que en su momento, a ver. Eh, sin eso, seguro que sin esas, eh, como esas cláusulas, por decirlo así, o sin ese enfoque no hubiera salido nunca la ley. imagínate porque rápidamente tenés todos los sectores en contra. Pero que ahora obviamente la, la limitan, eso la limita. Pero bueno, es como parte de, de la disputa luchar contra esos sectores. Y eso se, se hace, pero bueno, se, se está lejos todavía de, de, de alcanzar como esa, si querés, ese, esa conclusión. Pero bueno, forma parte de lo mismo, digo, forma parte de. Lo que pasa es que obviamente la, la masividad de, de reclamo y de la fuerza, y sobre todo de, de, de la presencia en las calles y de la movilización popular, yo creo que es lo que hacen torcer la balanza específicamente con, con la cuestión del, del, del aborto. Sí. Que quizás esa es la, la gran diferencia, eh, que, que quizás por eco con otra ley no pasa y entonces. Se, se encuentra la manera de cajonearla, como también se ha cajoneado tanto tiempo el aborto hasta que de alguna manera fue imposible de, como de eh, dejarlo en la clandestinidad, ¿no? dejarlo debajo de la alfombra. Porque eso que vos me decías, ¿no? la cuestión de, de la clandestinidad fue quizás lo que, lo que terminó a nivel comunicativo eh, torciendo esa, esa mirada de, de sentido común que hace unos años era totalmente antiabortista y estigmatizante y que cuando se puso sobre la mesa el tema de la clandestinidad y esto de, bueno, por qué en la sociedad eh, están estas prácticas tabú, no estas prácticas en silencio que eh, decenas de miles, o sea, hasta cientos de miles de, de mujeres la, las practican y que no se pueden hablar, no se pueden decir, no se pueden discutir, no se pueden debatir, ¿no? Entonces, esa cuestión de la clandestinidad, sí, como vos decís, creo que fue algo que que cambió el, el enfoque, no, eh, poner el enfoque para la gente común y hizo que mucha gente eh, realmente se identifique con el reclamo, preste atención y, y bueno, cambie, cambie, esa mirada. Y además Entonces, porque, me parece que es un logro. Porque, eh, por sí. ejemplo, vos y yo podemos, hablamos, hablamos de filosofía, no? hablamos de, qué sé yo, usamos palabras como lugares sí. comunes, la política, eh, la política partidista, el estado presente, que viste que yo digo que no hay que usarlo eso porque el Estado siempre está presente. Lo uh -huh. no, que debería es una política pública que vos discutís y acá está sí. discutiendo una política pública en el 2018 el Estado estaba presente con todos uh -huh. con todos sus estamentos, ahora el Estado uh -huh. también está presente pero cambiaron las políticas públicas. Totalmente. Totalmente. Totalmente. Bueno, sí, el sí, tema sí. comunicacional para lo que es el, el armado general del de sentido común de las cosas que ha construido el sector más privilegiado de la Argentina, de toda Latinoamérica y en el mundo en general, vos lo dijiste, está sobre qué hacen con el cuerpo de la mujer. Entonces, eh, cuando vos te metes en la trampa de lo ideológico, ganan ellos siempre. ¿Entendés? Pero cuando vos salís de la trampa de lo ideológico y mencionás aborto clandestino, eso es algo que es apolítico, en el sentido de que la gente no sabe que eso es cierto más allá de quien se lo diga. Porque sabe que eso es real, que no es una ficción, que no es una forma de mirar. Eso es algo contundente y espantoso que ha sucedido. Sí, te diría la, la gente no, no totalmente sesgada, ni totalmente ¿no? de... Gente común, porque, porque es la que claro. vale, es la que te va a acompañar, es, es la, que va, la que te va a acompañar y la que va a ser y, y ayudarte y a instalar algo culturalmente, culturalmente y, y permanentemente. Y permanentemente. Ahora, lo que va a venir después de esto va a ser igual que en Uruguay, van a aparecer, qué sé yo, farmacéuticos con cuestiones de conciencia, eh, médicos con cuestiones de conciencia. Ya había aparecido en Uruguay, había, que si yo, aparecía alguien que solicitaba usar el derecho del aborto en Paisandú, entonces decía, no, los médicos de Paysandú no te van a entender. de exacto. Entonces, era todo un delirio hasta que le encontraron la vuelta. Pero van a ser parte de la prensa. La cuestión es, es básica y está ahí atrás. Hay un sector privilegiado que ha construido un, sen, un sentido común de las cosas en, en variada cantidad de temas. Centralmente uno de los temas más importantes es la cuestión de la mujer, la mujer persona, la mujer cosa, todo ese tipo de cosas que están ahí atrás y ellos hacen todo lo posible para que eso no se mueva ni un milímetro, y le buscan toda la vuelta que quieren. quieran. Tienen el acompañamiento, como siempre digo, de los que se llaman jueces, que a mí me gusta decirles que son una remora del Estado colonial, que sigue instalado en la República Argentina. Este, y entonces... Yo digo que me parece a mí porque, porque me gusta esto de la comunicación, vuelos a través y los embromas en cuando encontrás algo que va bien llanito, bien abajo, bien que es algo visible para toda la gente, bien fácil y ahí vas caminando y la, la gente, gente dice eso es cierto, que me ven un cuento, ¿entendés? Se, se, va, se va andando y se va a ir sumando. sumando. Incluso en, esa, en las provincias que sean más conservadoras está la situación de las mujeres pobres que de repente por cuestiones de poder en sus localidades públicamente tienen que acompañar tal cosa pero ellas dentro de su casa encerrada dicen, eh, minga que ahora va a ser clandestino, minga que van a dejar la vida como le habrá pasado a alguna amiga, a alguna pariente años antes, décadas antes. Eso va a atravesar por ahí abajo, ahí como diciendo, me van a decir cualquier, cualquier cosa del diablo, de la vida, de triqui, triqui, triqui, pero la verdad es que acá, si yo soy pobre, pobre y vivo en un rancho y tengo que, que ir a pedirle por, por favor y entonces, no, y entonces no, te dicen que, que, lo que todo te que la señorona de la capital de la, de la provincia va y se lo hace y pagaba. Es bien, bien básico eso, bien de todos los días, como diciendo, ahora lo que se quiere es que haya atención médica en forma este, eh, obligatoria por parte del Estado, que sea gratuita, que sea una atención de calidad, que sea un seguimiento, un acompañamiento de la persona. Está fantástico eso. Está muy bueno porque habiendo gente que quiere usar ese derecho, tiene que tener la puerta abierta para usarlo. No es obligatorio no, no, es obligado, está no eso una mujer dice, no, no, no yo, yo quiero seguir del el embarazo, embarazo. perfecto, está, está buenísimo, que siga. ¿Cuál, ¿cuál es el problema? problema. Que, que sea acompañada, acompañada también por seguirlo. Pero, pero aquella, aquella que tenga alguna, alguna, alguna razón por, por la cual, cual no, no lo quiere así, así, tiene que tener este derecho que ya, ya lo tiene. Lo tiene. No, no hay mucho más que, más que eso. La verdad no hay mucho más que eso. El resto son todo, como vos dijiste, yo mientras vos hablabas y contabas eh, las distintas argumentaciones extrañas, eh, sí. est me estaba acordando del fileteado porteño. Viste que es esa forma de pintar sí. antigua que había de los cosos, que es todo un ripiripipi con una cosita, florcita. Bueno, era como agregarle más palabras y cosas y hacer un dibujo y tratar de zafar. Y tratar de, de zafar de una situación que no, pueden, que no pueden zafar, ¿viste? Sí, totalmente, bueno, dentro de eso hay, hay, hay bueno, todo tipo de, de, de argumentos que, o pseudo-argumentos para mí, bueno, falacias y... Yo estoy buscando y, que, que para hacer... En, yo estoy, en estos días, estoy buscando para hacer entrevistas a mujeres para hablar este sobre este tema, también. Totalmente. Estamos acá nosotros dos, pero bueno tendr tendrán que estar eh, las mujeres. Pero bueno, claro es, que es, sí. bueno, estamos acá porque los miércoles es nuestra cita. Acá pero hablamos. Además, ¿viste? Pero además, yo digo que el tema acá que ha dejado la pandemia, que deja toda la situación, somos personas. El poder combate a las personas. Es decir, cuando vos estás asesinado, estás asesinado, estás asesinada, estás asesinade, esa es la situación pareja. Y si, no te, y si no encuentra trabajo, es la persona a la que no encuentra trabajo. Hombre, mujer, del género que sea, no lo encuentra. El poder lo aplasta a todos en forma democrática. O sea, si traga y aplasta a todo Entonces, uh -huh. nosotros dos somos dos personas que estamos defendiendo el derecho a tener derecho de otras personas. ¿Entendés? Y estamos festejando que han encontrado ese derecho. Y además tenemos derecho a expresar nuestro apoyo. Totalmente, o, eh, o, por supuesto, ¿no? Te decía, bueno, esto de las de, de las falacias o, o los pseudo argumentos que se han escuchado tanto, ¿no? Y algo que, bueno, te, te comentaba respecto de la, de la votación del 2018, ¿no? Es que muchos de, de los discursos que de, de los sectores, digamos, pro vida o, o pro aborto clandestino, como quieras decirles, ¿no? iban a esta cuestión de, eh, bueno, hay que, hay que solucionar el problema, pero eh, no de, de, el aborto no es la, no es la respuesta. ¿no? Y sin embargo, desde de, de, de esa no sanción, no de ese rechazo del 2018 hasta acá el 2020, no es que hubo ninguna política ni siquiera superadora o un intento de política superadora realmente la, la situación es como bueno que siga todo igual que siga todo igual y que siga todo igual y eso nunca tampoco puede ser una, una respuesta política pero al, al este esteban burrich que escribe que poemas sobre el efecto que no nacía y esas cosas hablando de, de, de la política de la caridad pero no no es que ni siquiera hubo una política que él haya llevado adelante que, que apunte a, a mejorar algo. Entonces, y recuerda ese pileteado y, y y palabrerío. Y Esteban Bullrich recordaba cuando era ministro de Educación, creo, este, que fue al sur, y recordó de la campaña del desierto, sí que fue un genocidio. Es decir, sí. es un delirio eso. Esas cosas, esas cosas son ter bueno, de terror son en esos lugares de también bueno de, de, de hipocresía ¿no? porque después se se, se, se jactan de, de defender la vida y después apoyan genocidios bueno pero tampoco tampoco me, me quiero meter en esa pero digamos es, es algo que, que también sucede obviamente en muchos de, de, de los que han hablado ¿no? Pues, faltó Carlos Menem votando en, en, en contra también ¿no? Que, pero está ahí en coma, pero también le iba a hablar de defender la vida. Un tipo que, que arrasó el país de todas las maneras posibles. Bueno, también la... le, le hizo le, la hipocresía, ¿no? Él, hizo hizo la argentina vuelta y vuelta. Dijo: A mí me gusta vuelta y vuelta. Y le cortó un pedacito y se la comió toda directamente. Y no le importó. No le importó nada. Entonces, Desarmó todo el, el sistema el de salud, salud, de educación, los, los trabajos, las empresas estratégicas. Bueno, ¿qué, ¿qué se va a hacer? Bueno, este, tiene, tiene, tiene, tiene que, que ver. De... Todo tiene que ver con la, con, la, con la dictadura. Porque la dictadura existió porque tenía una pata civil que era la que la sostenía y la que la ponía esa esa pata civil hoy en día es decir todas esas esa familias y esas formas de pensar están representadas en un solo partido pero eso es así porque es, es como es como la vuelta es en el mismo sendero bueno ahora la disputa es en, democ es en democracia por no es cierto la disputa es en democracia pero estás hablando de mí estás hablando de un sector privilegiado que oprime, este, presiona y, y hace lo que, que se, se le, le canta sí, y de, con y un y menú de cosas, cosas. Esos sí, los mismos intereses claro. de los mismos sectores claro. lo cambia mismo. la, la fachada pero vamos, vamos a, ver a ver con, con qué, qué se vienen ahora vamos a ver con, con qué, qué se vienen, se vienen porque es, está, ellos este, este dolor que tienen eh, de alguna, de alguna forma, forma te lo van a querer cobrar obvio, sí, siempre siempre, <ríe> siempre es así, van a, siempre es así siempre tendrán su su contrarrespuesta. pero bueno es parte bueno de, de la disputa histórica no de, una... de, la, de la lucha de poderes sí podemos cambiar, cambiar de, de tema, tema? Porque, porque estamos haciendo, haciendo un cierre de un año. del año dale podemos por supuesto podemos cambiar de tema pero eh, qué pasa ya este tema lo, lo, no no no pero no no no no, no pasa ¿Qué, nada ¿Qué nos pero, o sea, es un tema no, no, no, no sabíamos nada, solo digo que es un tema que realmente, nada. Vuelvo a, vuelvo a celebrar la, la aprobación y, y nada, y un avance hacia la, la justicia social y bueno, eso me parece que es lo más importante y me, y me solidarizo con la, la, las millones de, de, de mujeres que, que han... Mujeres y, y personas gestantes en general, porque no son solo mujeres que han, han festejado y han logrado un avance histórico eh, nada, simplemente eso quería eh, Y, y cambiamos de tema eh, Yo lo cierro por mi parte también Lo cerramos de este momento porque seguramente en otro tema va a volver a ser tocado no, Porque siempre porque estamos, estamos hablando como si fuese el menú no El señor feudal argentino está sentado y tiene un menú Entonces en vez de decir bebidas dice eh, derechos que él tiene La parte financiera, la parte social Viste que bueno bueno, no, no. eh, esto ha estado buenísimo. está buenísimo, es un camino que comienza y la verdad que pisa bien fuerte eh, el sentimiento, el reconocimiento, el amor profundo a, a todas las que les ha tocado luchar gravemente con esto, este, las que han tenido enfrentamientos, las que han sido este, perseguidas, las que han sido discriminadas, las que han sido basuriadas por todo este tipo de, de cosas... Las que han fallecido en las décadas anteriores, por favor, un homenaje grande a todas las que han fallecido por esta causa. Es decir, este, así que para nosotros esto es importantísimo. Importantísimo. Es uno de los tantos temas preocupantes que por ahora tienen un salto positivo y se ha saltado una deuda con toda esa historia. Ahora hay que reafirmarla, ahora hay que. Poner, poner bien adentro, adentro los cimientos, cimientos y, este, para que, que la gente pueda acompañar. acompañar. Y, ahora ¿Y ahora con, con qué, qué seguimos? seguimos? ¿Viste? Yo te puse el freno de mano? de mano. Está muy bien, está muy bien. Si no, si me, no nos vamos, nos vamos por, por las ramas, ¿no? No, no. Eh, yo, yo porque hem, hemos, hablado, hemos hablado de tantas cosas, este, oh. Lucas... Qué mal, ¿no? Que mal, tenemos que pasar así tipo un clip, ¿viste? Sí. Un, un clip con los, me, los mejores momentos de, de filosofía <risas> en construcción. Pero bueno, está. Um, la verdad que. Vos nada, estás. Vos, ya, una ya, pregunta. Ya, ¿sí? Pregunta personal. Terminaste. La, estás Ya. Estás de vacaciones. Digamos, no tenés que trabajar la virtualidad, no tenés que estar con alumnos, te está cerrado, todo todo eso está cerrado. Está. Bueno, podría habría que definir qué es la palabra cierre, porque 100% no, no, no cierra, pero bueno, sí, estoy de, de vacaciones. Ah, bueno. Igual ya estuvieron está avisando las fechas de, de febrero, todo, así que. Está, está bien, pero eso sucede todos los años. Este, supongo que habrán hecho algún zoom entre profesores o eso o nada cero cero cero buena entre ustedes no y depende la, la verdad que yo no, no, no quería más zoom así que claro pero, claro sí, hay, pero bueno algunos sí hicieron pero bueno hay yo una, ya llegué a un punto de, de que necesitaba desconectarme hay una hay una estética del, del, del zoom que cansa no también sí de, de, de sí de zoom bueno igual de, de <risa> en general digo de, sea el zoom sea el, Está el, PIN, sea el, el mit sí, sí. obviamente llega un punto de que te, sí. te satura viste te satura obviamente no como que después de, de, de marzo para acá pues llega un punto de que hay que hay que poner un freno no sí un sí. freno no meter me, me, me un, un freno viste y decir bueno ¿no? Hay que darle como un cierre, decir, bueno, cerramos este año, ¿no? Darle como una especie de un cierre y pensar o pensar o estar con la cabeza predispuesta a lo que vendrá, ¿no? Que todavía está ahí en, en, en construcción también. Porque no se saben algunas cosas, obviamente, pero todo lo que se sabe puede cambiar. Uno también es, es consciente de eso y como... A, a la expectativa y a la incertidumbre, ¿te que hablamos de la incertidumbre? Exactamente. Hasta? Y bueno, viste que las, las incertidumbres en general, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se suele pasar, en, en, yo te decía, en, en esta época del año, y eso, entras a las redes sociales, entras el 30, bueno, entras el 31 y está toda esa cuestión de, de los balances, ¿no? Este, que te decía hoy, ¿no? Esta cuestión de tener que hacer un balance, ¿no? Como esa cuestión casi obligatoria de termina el año, no tenés que hacer un balance, tenés que hacer un recuento, tenés que analizar lo que pasó y, eh, bueno, obviamente, ¿no? buscar algún aprendizaje, tomar algo de lo que pasó y proyectar para, para el año que viene. Y bueno, y, y la época obviamente como que te, te, te marca, viste, te, la, la, la época te, te lleva, te empuja ¿no? a esa cuestión de, del balance, ¿no? del, del final del ciclo. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente el, el calendario está formado así, ¿no? El, el, eh, el tiempo está construido de, de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? ¿no? Uno, eh, nos han construido un tiempo de, si querés, de trabajo, nos han construido un tiempo de, de descanso, nos han eh, construido un tiempo de, de vacaciones y nos han construido otro tiempo de, de, de vuelta de, de las vacaciones. Pero en todos los pero si te pones a pensar, en, en todos los casos se tratan de, de como de, bueno, de un tiempo construido, de un tiempo que, que que en cierta manera uno no elige, sino que está socialmente estipulado y está como estipulada el, el momento de, del balance. Y está bueno, digo me, me pareció que estaba bueno como pensar esta cuestión de por qué hacer un balance ahora o por qué necesita, necesitaríamos hacer un balance siempre en la en especie de, de final del ciclo, ¿no? Eh, o qué siempre ponemos el, el final del ciclo en lo que el calendario, el calendario o la medición del tiempo en términos humanos construye como el, el final del ciclo, ¿no? eh, Uno podría hacer un balance el, el 4 de mayo, porque no claro. el, el, 7 de ju bueno, el 7 de julio, el, el 9 de agosto, ¿no? O, o un día cualquiera. Pero mmm, está como estipulado que el, el momento de balance es este. Y me parece que tiene que ver con un poco esta, esta cuestión de, de, la, de la dominación del tiempo, ¿no? A través de los tiempos que nos marcan, bueno, nos construyen nuestra subjetividad de, de cierta manera. El momento de descanso, el momento de trabajo, el momento de la diversión, ¿no? El momento del festejo, el momento de la introspección, el momento del balance. Y me parece que está bueno repensar esa cuestión de, de los momentos, eh, como para. Como apuntar a, a, a la búsqueda de un tiempo genuino, ¿no? Las cosas no tienen el tiempo que, que se estipulan, sino que cada uno tiene sus propios tiempos para las cosas. Ahora, la, es esa paradoja. El, el encierro sí. ha modificado sí. todo eso también. Porque, Totalmente, sí. Porque a esta época del año uno estaba pensando, qué sé yo, eh, bueno, me voy a, a algún lado, a Córdoba a Mar del Plata. Y entonces, si bueno, voy a ir, qué sé yo, seis días, lo que pueda. Un ratito. Entonces ya te imaginabas, en el lugar y dices, qué lindo, me voy a sacar los zapatos. O las la alpargatas y voy a meter. Cuando viene la ola y me moja el empeine. Y vos estás así, ya todo encremado y, y disfrutando. Y yo personalmente recordando toda mi infancia, todas las veces que fui niño, de mi relación con el mar. yo, ahora eso... No, estuve, pensé dos segundos en ir a Mar del Plata y me enteré que Mar del Plata la pusieron en amarillo entonces dije, ¿qué voy a hacer? ¿qué claro, voy a hacer? tenés que ir a una plaza que ir a un lugar que no haya nadie entonces ya hay una situación de no vaca de no vacaciones como antes este, en, en la normalidad va a haber que esperar quizás entonces, otro año más para ese tipo de cosas, o vayas a saber qué. no lo sabemos, entonces ahí sí es la incertidumbre te molesta, puedes decir, pero ese es el momento que yo disfruto, ese es el momento que a mí más me gusta, es el momento que yo tengo la claro, pareja, que estamos, nos tomamos unos mates, y de repente pasa un tipo y te quiere vender, estás, qué sé yo, en Córdoba, pasa un tipo con una canastita y te vende, te vende, qué sé yo, alfajorcito, boludece, lo que sea, cerveza Córdoba, bueno, él, ¿no? Claro, pero y ahí, justo, ese, es el, ese es el tiempo en que yo disfruto y eso es eso es lo, para mí lo, lo interesante porque está como bueno estipulado eh, es decir uno viste se da esto no uno cree que o sea sí tra obviamente trabaja todo el año y entonces en el momento de, de las vacaciones es más libre o está más relajado o está más liberado sí. de, de las obligaciones y en realidad las vacaciones ¿qué son? Eh, a ver, no, no, no, no quiero bajar a nadie, pero ¿qué son? Justamente un tiempo de descanso para volver... No a, seas malo, a la, no seas, la, seas malo, te, te lo pido, te, no, no seas, seas malo con, con la, la gente, gente Lucas. Eh, sí, un poco malo, pero digo, es un tiempo <risa> pensado para justamente, como, bueno, despejarse, recargar pilas para volver a, al a ritmo o al rendimiento del trabajo. Entonces, cuando uno lo piensa, o cuando uno lo, lo, se, se da cuenta que eh, esa, la libertad de las vacaciones es menos libre de, de lo que parece. Que es, es algo que, en todo caso, uno... Qué malo Me puse malo, pero <risa> está está está bueno pensarlo porque tiene que ver con esto, con con la, la, la colonización de, del tiempo social. ¿no? Pero, pero también, también que, nosotros vivimos en un, en un, en un, en un centro urbano, urbano pesado lejos de la, la naturaleza. naturaleza. Pero pues yo he vivido en el interior y cambia la perspectiva totalmente. Porque uno tiene la naturaleza ahí y vos vas a hacer ese disfrute todos los días. Entre paréntesis, le recomiendo a todos los jóvenes que se muden de Buenos Aires. Que se vayan a vivir al interior, cerca de una montaña, arriba, algo, busquen trabajo por ahí. Pero eso totalmente, también influye. Bueno, vivir en un centro urbano un te está marcando el tiempo de descanso también. ¿eh? No, es, no sé si es tanto así como vos decís, no lo sé. Mayo. No, no, es que, no, no, no, es que igual sí, es, es cierto. Yo hablo de, de nosotros eh, que, que vivimos acá en, en la ciudad y eso que no vivimos en la ciudad más, más alienante de todas. Pero, claro. pero digo, eh, so, y sobre todo sí, obviamente también es un fenómeno mu, mucho más, más urbano, pero um, me parece interesante porque justamente en la ciudad también el tiempo está como mucho más justamente medido, cronometrado, no parcializado, fragmentado y estamos sí, más sí. dominados por, por el, el reloj, justamente. ¿no? Sí. Y entonces está, nada, simplemente como que quería pensar en esto de, de problematizar el tiempo estipulado. Que no que uno lo puede, obviamente uno lo problematiza, a ver, cuando la, cuando la pasa mal, o sea, cuando está trabajando y está alienado y laburó todo el día y dice, uff, no doy más. ¿Por qué uso mi tiempo de esta manera? Pero en realidad, digamos, la, la, la, filosofía, la filosofía, la filosofía le gusta hacerse las preguntas, ¿no? Eh, como rascarse donde no duele también. Le gusta la, molestar la, a la, la filosofía. La... Yo te, te lo dije, molestar. Lucas, no estudie filosofía porque vas a molestar a la gente y vos hiciste lo que vos quisiste, eh, Lucas. Por favor. Entonces, digo, ¿por, ¿por qué no, por qué no, no pensar...? También esta cuestión de cómo está también colonizado el, el tiempo del descanso, el tiempo de las vacaciones, y como para intentar pensar otra manera de, de relacionarnos con el tiempo, no como para intentar corrernos de esos patrones establecidos o esos límites, esas normativas que están instaladas. Eso ¿no? es cierto. Y quizás buscar la manera de, de, de vivir, de pensar el tiempo, de vivenciarlo, el instante, el momento, quizás de, de otra manera, quizás más intensa, quizás distinta, quizás más auténtica, no lo sé. Lo he experimentado. Pero lo he experimentado, sí. claro, como corrernos de, de esa mirada, ¿no? de, de ese tiempo colonizado que tenemos, quizás para pensar alguna alternativa. ¿no? Un psicólogo de... diría que te tenés que dar permiso psicológico para pensar otras cosas y para buscar otras opciones. Eso te diría, porque tengo años de terapia. yo lo, lo bueno. Yo lo experimenté <risas> con, el, con el jardín. Me levantaba y decía, antes, eh, esa hora era una hora para sentarse acá y ponerse a trabajar. O sea, no, no, no, lo voy a dedicar ahí porque encuentro que estoy disfrutando. Y que me pongo a pensar en eso. Así que lo que vos decís decís, yo sé que es cierto, porque lo estoy experimentando en forma personal y lo estoy disfrutando. Bueno, me alegro, ¿viste? No estoy tan, no estoy tan loco. No no, no, no, no. Una cosa, cosa es ser loco y otra, otra cosa es ser malo. Son dos cosas diferentes. Ah, no, bueno, yo estoy malo, pero... Malo. No estoy tan loco. Malo. Te ten malo, el bueno, binario, uno, dos, blanco, negro. <risa> <risa> bueno, no, pero me parece que estaba... Estaba bueno, el bueno y bueno... Yo te saqué lo, lo pensaba a partir de, de esta cuestión de, de los famosos balances, ¿no? Sí también ¿no? los griegos y... hacían balance eh, es una buena pregunta eh, no no tengo una no tengo una respuesta supondría que sí pero... Sí, yo creería que sí yo creería que todo todo, todo eso bien. yo creo que todas las cosas que he aprendido contigo de los distintos pensadores este, griegos todos es como que están buscando balancear la vida humana y preguntar y escarbar y mostrarle determinado tipo de cosas y a ver qué está haciendo y que, que la, la gente, gente se, se fije qué está haciendo. Y eso siempre es, de fondo, un balance. Sí, totalmente. Además, pensar que esta experiencia de, de, lo, de, de los ciclos, los fines del ciclo, de ciclo, de la cuestión del nuevo año, será en todas las culturas. Por más de que las fechas y los calendarios sean diferentes, claro. eh, digamos, como la, la vivencia cultural humana, implica que hay como un, un momento donde... Obviamente, digo, se percibe que se termina algo y que da lugar a algo nuevo, ¿no? Y que esa experiencia tiene que ver con, con, con la, re, la revisión y la renovación. Digo, hay, hay un montón de, de mitos sobre la, la cuestión de la circularidad. De, en, en un montón de... Sea en las mitologías de los pueblos originarios, en la mitología griega, en la mitología egipcia, en, en la mitología nórdica, ¿no? Siempre está la, la cuestión del del final ¿no? de, la que, de la renovación, que está también muy vinculado digo, en, en los pueblos antiguos en la cuestión de la, de la, de las, de la cuestión agraria, básicamente, ¿no? sí. en la cuestión de la, de la siembra, del de crecimiento, de, de la cosecha y de la preparación para una nueva siembra. ¿no? Y eso eh, constituye una experiencia cultural muy fuerte que, que tiene que ver con, con la, la cuestión de, de los ciclos, ¿no? como mismo la naturaleza. Eh, por eso digo, no es algo simplemente que pasa ahora, sino que, que tiene que ver con una construcción cultural de esto que siempre hablamos de, del tiempo circular, ¿no? Y la cuestión de, de la renovación y, y de la reinvención, ¿no? Y del volver hacia el mismo punto y empezar de nuevo, pero un poco diferente, ¿no? Y lo que... hablamos del el eterno retorno. El famoso eterno, eterno. Y qué interesante esto que vos decís, porque yo, viste, que siempre todas las cosas, te, te, te sumo mucho chancho con silla, ¿no? Y saco disparado por otro lado. Pero muchos dicen la cuestión ecológica. Es decir, el hombre altera, altera el ambiente y está alterando sus ciclos directamente. Entonces se encuentra con cosas que no hubiera querido encontrarse. Es la es cosa más, más mínima. mínima. Muchos dicen, dicen que todas estas pandemias que, que tenemos y las que, que vamos a tener están derivados de, de habernos metido en ciclos biológicos y de liberar patógenos con los cuales se supone que nosotros no nos teníamos que encontrar. Pero todos esos patógenos tienen algo que es inmutable y donde el hombre no se puede meter que es mandato biológico de supervivencia y mandato biológico de reproducción que son las cosas que está haciendo el COVID en este momento. Él se quiere diseminar, dice, veo que me están atrapando, se muta, cambia para acá. Pero tiene que ver con los ciclos, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con el respeto. Y yo empecé a meterme con mi vereda, vos dirás que tiene que ver, ya vas a ver. Le dije, voy a meter con no, mi idea Voy a empezar, o sea, estoy haciendo el jardín en el fondo. Ahora estoy este, actuando sobre las ventanas. Porque empecé a encontrar que baja la temperatura mucho cuando utilizo mucha cantidad de plantas sobre las ventanas. Ayuda mucho a bajar la temperatura. Entonces yo empecé a actuar sobre la ventana. Lo primero, de, sobre la, sobre la lo primero que corté es que el chico que cortó el pasto, por orden mía, lo cortó muy abajo. Lo peló. Y dije, esto es como lo que pasa con los bosques, desnudó el piso, el piso está expuesto, el pasto está muy corto y se seca. Entonces yo decía, claro, acá es, es siempre la misma fórmula, si vos tenés que dejar, es como si vos miraras con una lupa el pasto de una vereda. Y entonces, y entonces lo que vas a encontrar es que el pasto es un árbol y por debajo de sí mismo hay todo un montón de cosas que tienen que vivir. Entonces uno se pone a pensar qué es lo que voy a hacer con, hacer con esa vereda para tratar de que, que se recomponga, recomponga naturalmente, naturalmente, para empezar a entender los ciclos que tiene, respetar hasta, hasta los yuyos que dan flores, ponerle, porque tiene estética. Pero está metido en mi vida también eso. Porque increíblemente esa cosa tan simple, tan que alguno podría decir, disculpen la palabra, tan de vieja de barrio, se pone con la vereda, a mí me está trayendo alivio y es una cosa muy básica, muy muy muy básica y que tiene que ver con ciclos, mira esto crees así, este eh, aquello viene por aquel lado, más o menos creo que en definitiva el respeto de los de los ciclos de lo que vos hablaste de eh, en lo que son las, el, las personas en todas partes, los ciclos agropecuarios, están hablando de los ciclos de la naturaleza, respetarlos. Nosotros yo digo que nosotros no podemos cerrar, nos, no estamos cerrando un ciclo, estamos vamos a tomarnos unas vacaciones hasta febrero más o menos. Exactamente. Hasta febrero. Ha sido un gusto Lucas todo este tiempo contigo. Ha sido un hermoso ciclo y etapa. Esta es una etapa. Es un, una etapa abierta, ¿no? La etapa, eso me parece que está etapa, bueno. Etapa, etapa oh, sí. 2020. El, el ciclo siempre la etapa siempre está es algo que está abierto que está claro. en movimiento que es? está abierto a, a cambios que está abierto a experiencias acontecimientos y me parece que esa es la mirada no el, por eso digo esto de, el fin de ciclo en realidad no es un fin de ciclo no es un cierre sino es la part, es, es apertura siempre es apertura ¿no? Claro. hacer un balance no es cerrar algo en realidad sino bueno, abrir otra cosa, y me parece que, que, que el enfoque va hacia allá, va hacia el, claro. hacia el futuro. ¿no? Claro. Y me, me gusta eso que dijiste de la reconexión con, con los ciclos de, de la ¿no? también con los ciclos personales, con los momentos de cada uno, con el tiempo de cada uno, con el tiempo de los demás. ¿no? Y me parece que esa reconexión es, es fundamental y es muy necesaria, ¿no? y, y es lo que trae, trae alivio y trae trae calma incluso, no trae tranquilidad ¿no? volver a poner los pies sobre la tierra me parece que, que fue es un año muy duro viene un año duro también, obvio y es necesario tener los pies sobre la tierra y, y, y estar conectado no me parece que y estar conectado a la tierra es también estar conectado al tiempo y a, a los ciclos ¿no? exacto. exacto así exacto. que me parece que está buenísimo ¿no? y dejamos ese mensaje en esta etapa Sí, ojalá que las, las personas... Primero agradecer a todos los que nos ven, a todas las personas que nos ven y que nos han visto y que siguen esto este, en los distintos en los distintos canales de, de este multi multistream, en YouTube, en Facebook, lo que sea. En el portal tuyo también, en la página tuya de, de, de YouTube, que ahora pues vas a, a refrescarla para que la gente la visite y se meta. Este, la idea siempre ha sido eh, pensar, ejercitar el pensamiento. Este, básicamente es eso, ejercitar el pensamiento y que haya libertad de, de, de pensar. Como dijimos alguna vez, nos vamos por las ramas y otro día pensamos que también nos íbamos por las raíces y no hay ningún problema. No hay hierro porque hay libertad de pensamiento, hay ejercitación de ese pensamiento. Yo le deseo a las personas para el 2021, les deseo, ¿sabe qué cosa rara le voy a desear? Que sean responsables. No le hablo ni de la prosperidad, ni le hablo ni de la felicidad. Les pido que sean responsables. Siendo responsables, entonces van a buscar un camino. Que los haga luego disfrutar, porque el disfrute no, no, no es como una cañita voladora que explota y se terminó. El disfrute tiene que ser continuo, no tiene que ser una etapa que se nos corte siempre. Entonces le deseo a la gente responsabilidad, que esté inundado de responsabilidad, que sean responsables consigo mismo, que tengan una responsabilidad intergeneracional para con sus hijos, con sus nietos, con todo el mundo, de, de abajo hacia arriba y de, de arriba hacia abajo. Eso es lo que yo deseo para el 2021, responsabilidad que traerá prosperidad. Bueno, yo también deseo responsabilidad y a eso le sumo conciencia, ¿no? Conciencia social y conciencia por el otro, por el otro. Y me parece que son dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno es responsable por, por sí mismo, pero también es responsable por eh, cómo se conecta con los demás y, y qué hace para cambiar, digamos, todos esos problemas de base de los que hablamos siempre, de las desigualdades, de los problemas sociales, políticos, educativos, culturales, etcétera. Y es muy importante tener conciencia y tener conciencia de que no vivimos solos, sino que somos una comunidad que estará fragmentadísima, pero somos una comunidad y que la única manera de que hayan cambios positivos es cuando los cambios son colectivos y no puramente individuales. Entonces, la responsabilidad es tanto individual como, como social y colectiva, ¿no? Y me parece que si tenemos todo eso, lo demás viene solo. Bueno, bueno gente, gente, nos, nos vemos el, el año que viene, viene. nos, nos veremos, veremos en febrero, febrero ¿qué, qué sé yo? yo. Vemos. Pásenlo bien, pásenlo en familia. Eh, piense, piense que es gratis pensar. Y te va a dar mejor todo. ¡Piense y luego exista! <risa> Bienvenido. Diría bien, Descartes. Bien, bien, es un eh, final perfecto. ¡Piense bien, y luego exista bien. bien! Así que bueno, le agradezco a toda la, toda la gente, todas las personas que estuvieron siguiendo, nos siguieron miércoles tras miércoles en estas emisiones, que nos han escuchado, se habrán indignado a veces, nos habrán dado la razón en otras... Pero lo importante es que se haya movilizado el, el pensamiento, como vos decís siempre, porque nuestra idea es pensar. ¿no? Y el pensamiento es algo que puede surgir de cualquier cosa, de lo mínimo que, que parezca. Digo, La, la pregunta filosófica, la, la, la pregunta existencial, la pregunta política, pueden salir, o mejor dicho, pueden surgir de absolutamente cualquier lugar. Lo que hay que hacer es agudizar la mirada y no no tener miedo y no ponerse límites a la hora de, de ejercitar el pensamiento. Muy, Muy bien. bien. Así que bueno, nos vemos hasta el año que viene. Hasta, hasta el, año el año que viene, viene Lucas. Hasta luego. Chao, Marcelo. Chao a todos, Chao. a todas y a todes.